Oh, oh, oh, yeah. hey. Te luce todas a mi ropa. Ponde vas, con esas nalgotas. Trago y marihuana, por eso carga las gotas. Una loquita, pero en la uni buena notas. Bien bella, quita cuando la miro, me provoca. El pelo se lo suelta, pa' que estos cabrones se lo puedan ver. Ey, ya no tan dura que a cualquiera te olvida. Baby, lo pone a creer ¿Cómo es que tú lo haces? Baby, no lo he podido entender Wow, conocí maquillaje Tú te ves demasiado bien Yeah, el pelo se lo suelta Pa' que estos cabrones se lo puedan ver Ey, está ta tan dura que a cualquiera te ola Baby, lo pone a creer ¿Cómo es que tú lo haces? Baby, no lo he podido entender Demasiado bien, demasiado fina, demasiado elegante Le gusta ese flow, dice que soy su cancer. Demasiado brutal, demasiado fantastic Ella una top modelo, y soy su fanatic Y lo prendió, no lo quiso pasar Ella está en su misión, dice que el final Ningún pendejo la vuelve a lastimar y el que ayer le a mi ropa Pa' dónde vas con esa nalgotas Trago y marihuana por eso carga las gotas Una loquita pero en la uni buenas notas Bien quita cuando la miro me provoca El pelo se lo suelta Pa' que estos cabrones se lo puedan ver Está tan dura que a cualquiera te